Otra actividad muy importante en el día de hoy, el Ministerio de Turismo, de mano de lo que es la Red de Universidades por la Educación, estuvo desarrollando en compañía de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortizbo, precisamente la Red de Universidades por el Avance y la Educación, RUNE, que reúne lo que son los principales centros educativos superiores del país, ratificó hoy lo que es la transparencia con que se manejan los procesos del Ministerio de Turismo. Señores, el ministro de Turismo, David Collado, en el día de hoy, estuvo dando muestra de lo que es la, convertir la palabra transparencia en una realidad. No en un discurso, sino en una realidad. ¿Por qué? Porque precisamente en el 2021 se firmó un importante acuerdo con esta red de universidades y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental para poder que estos centros de estudio a través de sus estudiantes y representantes puedan hacer a la vez de veedores de los procesos de licitación y demás que lleva a cabo el Ministerio de Turismo. Precisamente en el marco de una reunión entre la RUNEL, el ministro de Turismo, David Collado y la directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortizpo, los rectores reiteraron lo que es su compromiso de seguir participando como veedores en todos los procesos que ejecuta el MITUR. Los representantes de las universidades destacaron que la participación en los últimos 14 procesos de licitación realizadas por el Ministerio de Turismo, con lo que mostraron su satisfacción, señores, sin temor a equivocarme. Le digo que gracias a esta alianza, la veduría con las universidades y el sector privado del Ministerio de Turismo, hemos convertido la palabra transparencia en una realidad, dijo el ministro David Collado. Señores, ser veedores, ser de una manera u otra, poder participar en los procesos de licitación, habla muy bien de una institución habla muy bien de una institución en lo que respecta a poder llevar a cabo procesos transparentes. Y como ha dicho el ministro, poder convertir la transparencia en una realidad. Vamos a escuchar algunas palabras del ministro en esa actividad del día de hoy, por favor. etapa, ya cuando el mundo está regresando a la normalidad, que los estudiantes de las diferentes universidades se integren al proceso de veeduría de las licitaciones de las obras pero también a visitar las obras y a supervisar las ubicaciones, dando esto la oportunidad a un hermoso proyecto para que los jóvenes conozcan cómo se maneja el Estado Dominicano, cómo se contratan las obras que se construyen en nuestro país, para que conozcan cómo se ubican, pero a la vez también para que sean parte del desarrollo de nuestro país, sobre todo en el área del turismo. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer parte a la juventud dominicana, de los procesos del Estado dominicano, para que cuando tengan una opinión también eh, mediática o de redes sociales, conozcan bien cómo es el debido proceso. Y es parte de nuestra visión de transparencia. Y el último punto que reafirmamos es el de la promoción internacional internacional donde la República Dominicana trabajó durante 17 o 18 años con las mismas agencias en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Europa. Nosotros nos abocamos a un proceso de licitación mediante el Observatorio de Buenas Prácticas que conformamos el año pasado, donde participan las universidades del país. Debemos hacer referencia que en el año 2021... El Ministerio de Turismo gastó 400 millones de pesos comparativo a los 4.400 millones que se gastaron en el año 2019 y los resultados del turismo son conocidos por el mundo entero ya que la República Dominicana hoy en día es el país número uno en la recuperación del turismo en el mundo y esto es mucho que decir, expresado por la Organización Mundial del Turismo en varias organizaciones y por los números que se acaban de publicar, donde en el año 2021 República Dominicana quedó menos 26% en su recuperación del turismo y el mundo entero quedó en menos 66%. Pudimos dar un ejemplo de que cuando nos unificamos sector público, sector privado, la sociedad y se pone con orgullo la República Dominicana, como sucedió en Fitur, la República Dominicana sale triunfadora. Para nosotros, la transparencia no es un discurso, una cara nueva en la actividad pública. Escucharon ustedes la palabra del ministro. Quiero tomar como punto muy importante lo que él habló de la publicidad y la promoción a nivel internacional. Señores, una reducción sustancial de unos 4.400 millones a 400 millones creo que es un punto muy importante y creo que esto se debe valorar y reconocer el esfuerzo porque poder promover nuestro país, poder promover este destino turístico que es nuestra tierra, República Dominicana a nivel internacional y hacer una reducción tan importante y significativa, creo que esto debe ser tomado en cuenta, esto debe ser tomado en cuenta y valorado porque señores, es en, óyame, es una, vamos a hablar nosotros, de unos 4.400 millones a unos 400 millones, y poder lograr los resultados que tenemos en República Dominicana son admirables y son dignos de reconocer esta gestión. Precisamente en ese orden, el presidente de runner el maestro Julio Sánchez, rector de INTED, reiteró lo que es el compromiso de las universidades de seguir participando en todos los procesos de transparencia que lleva a cabo el Ministerio de Turismo. Señores, muy importante. Reitero que estos procesos y permitir que estas instituciones profesionales y de estudiantes puedan participar como veedores habla muy bien de esta gestión del Ministerio de Turismo. Claro que sí.